Esto era lo que quería lograr el sábado anterior y me había olvidado de sacar el fondo croma, entonces se veía todo mal. Quería que poder compartir con ustedes este paraíso eh, en el que estoy pasando unos días de vacaciones. Eh, hoy va a ser una emisión de día martes muy especial eh, porque primero vamos a empezar invocando al ángel que rigió el martes anterior por dos razones lo hago la primera de las razones es porque no lo subí el martes anterior y la promesa era todos los martes subirles el ángel de ese día y esos días estuvo rigiendo además eh, la segunda razón eh, el martes anterior fue 28 de febrero de 2023 y, y es eh, el cumpleaños de mi pareja. Y entonces es su ángel guardián. Entonces eh, hoy voy a subir ambos ángeles. El primero, este, que corresponde exactamente a los... Eh, en 9 grados, 39 grados de Pisces o sea que va entre los 6 grados y los 10 grados de Pisces eh, y que el ángel se llama Habu Yaj Habu es la eh, pronunciación correcta, rige como les decía antes de los 6 grados a los 10 grados de Pisces y el mejor horario de invocación es entre las 22.21 y las 22.40. Invocando a este ángel puede obtenerse virtudes para la curación de enfermedades, la conservación de la salud, cosechas abundantes, fecundidad para los que no pueden tener hijos. Y la invocación, que yo después se la voy a dejar en la cajita de la descripción del video, acuérdense de buscarlas ahí e irlas coleccionando. Haz que mi perdón, vuelvo, eh. haz que mi fe sea fecunda y que pueda ella mover montañas, haz que tu luz acumulada en mi interior sea tan intensa que pueda con ella restablecer la salud de los enfermos, haz que las tentaciones que la vida me depare sirvan para fortalecerme y adquirir una más alta conciencia. Señor Habuj Yah. Dame fuerza para ser osado, dame valor para afrontar el peligro, dame tu luz para vencer mi oscuridad. Llévame con mano firme a los dominios de la verdad y la trascendencia. Hazme ciudadano de ese mundo en el que ya no existe la duda. Permite, oh Señor Jabu Yah, que sea para los demás una fuente de salud y de alegría. Eh, como siempre les aclaro, eh, recuerden, no hace falta estudiarse en memoria la invocación. Con solo invocar el nombre, el sonido, ese, los nombres en la cábala hebrea son sonidos. Si el audio no sale perfecto por el ruido del viento, se parece el que es un audio que también está dando en esta Ahora sí, eh, vamos a poner en el mapa natal eh, este eh, 7 de marzo del 2023 en que el sol, como verán ahí, va a estar a 16 grados de Pisces. O sea, este ángel, que, que vamos a ver cuál es, rige de los 16 hasta los 20 grados. Eh, 16 grados de Piscis. para este ángel que va de los 16 ángel, eh, de los 16 grados a los 20 grados de Piscis es el ángel número 70 es Javamiach Javamiach Habamiaj, eh, entonces rige de los 16 a los 20 grados de piscis. la hora que rige es entre las 23.01 y las 23.20. Lo que puede obtenerse de Habamiaj es la eterna fecundidad de Dios y puede obtenerse de él todo, la restitución de los poderes creadores, la capacidad de engendrar, la regeneración de los corruptos, la purificación de la naturaleza humana ayuda a convertirse en una de las primeras luces de la filosofía y la invocación es Señor, que produces todas las cosas haz de mí el receptáculo vivo y del de Llévame, lléname, de tu presencia, de suerte cuando el mundo me llame a la acción, sea tu fuerza la que actúe, tu voz la que ordene, tu divino genio el que construya. Regenera en mí, Señor Jabamiaj, todo mundo conforme a la ley divina y guárdame, Señor, de la vanidad de pensar que mis obras son mías y no tuyas. Permite, Javamiach, que las circunstancias sean propicias a la expresión de tu verbo. Y pon ante mí las personas adecuadas para que tu semilla fructifique en ella. Y si mi trabajo es a tus ojos, llévame, Señor, hasta el trono de Dios. Es una invocación muy bonita. Eh, es el ángel número 70 de la cábala hebrea, el que rige entre estos 16 y 20 grados de Piscis O sea hoy y eh, entre tres y cuatro días más va a estar rigiendo él. Igualmente, como te digo siempre, eh, no es necesario que lo invoques en el día ese indicado, sino que lo puedes invocar cualquier día y va a estar tampoco en ese horario, que es el horario ideal, es como el horario que esa energía está más cercana, pero también lo puedes invocar en cualquier otro horario. Acá se está armando una tormenta hermosa, hermosa tormenta para estar haciendo esta grabación. Eh, si quieres saber cuáles son tus ángeles guardianes, eh, porque la astrología te reserva, desde, de esos 72 ángeles guardianes de la Cábala Hebrea, la astrología te reserva, según tu carta natal, 10 eh, ángeles guardianes más dos que son secretos y que tienen una connotación especial. Bueno, eso se llama carta angelical. Eh, si vos querés tu carta angelical, ponete en contacto conmigo al final de eh, del video acá abajo en la cajita de descripción vas a tener de teléfono bueno, en todas las vías de comunicación eh, y, y concertamos un día un horario eh, para hacer eh, tu carta angelical por supuesto tiene un valor eh, en lenguaje monetario pero nada que de que asustarte. Eh, bueno, te mando un abrazo enorme. Nos amo. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chao. Hasta la próxima.